Tenemos un nuevo caso de éxito en la vertical naviera y logística. Fue muy importante para nosotros, enriquecedor, porque no conocíamos este tipo de negocio. En el SMT siempre nos hemos caracterizado por la implementación, desarrollo, integración, consultoría. Logramos poner a tono el contact center en prácticamente dos semanas. A la tercera semana de que el cliente empezó a usar la plataforma, logró duplicar la tasa de contactación y las promesas de pago. Gracias a Genesis Cloud, a sus APIs, pudimos hacer una integración a un CRM in-house, lo cual fue súper importante para el cierre del proyecto. Logramos implementar un nuevo canal de comunicación en un mercado que era inexistente. Para nosotros es importante fidelizar al cliente con la marca, teniendo una atención personalizada, escuchando al cliente el día a día, y ayudándolo a aprovechar al máximo la solución. En SMT practicamos la empatía como valor fundamental de relacionamiento con nuestros clientes. Esto nos permite comprenderlo mejor, identificar problemas y oportunidades relacionados con la experiencia real de sus organizaciones. Bajo esta premisa, podemos trabajar con la misma visión del cliente para entender de manera integral sus necesidades y encontrar de mejor manera consultiva la forma de solventarlo. Así logramos potenciar y mejorar la experiencia del cliente. Estamos convencidos que la tecnología aplicada al desarrollo de la escucha activa, aplicada a los llamados a la acción y aplicada al continuo aprendizaje de cada una de las interacciones de nuestros clientes, llevará a que los usuarios que interactúen con la marca se sientan únicos con el trato de la organización.